Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, estamos aquí reunidos en mi canal porque, primero, disculpas porque estoy muy muy congestionado, muy resfriado. Estoy hecho básicamente pelota. Tengo que estar así, con medicamentos. Estoy con. No sé, qué es esto. Amoxidal, no sé qué, yo qué sé, bueno. Así que. Nada, estoy medio congestionado. Dicho esto. Vamos a meternos eh, de lleno en lo que tiene que ver con las nuevas noticias y novedades del mundo de War of Tanks Y tiene que ver con qué, Nando, con qué, qué nos vas a traer hoy Bueno, tiene que ver con el nuevo pase de batalla de War of Tanks Bien, y el video te hace un resumen, creo que dura unos 5 minutos algo así Pero prefiero que lo vayamos viendo nosotros punto por punto, bien, me parece más eh, interesante Bueno, vamos a arrancar Dice, eh, World of Tanks presenta el pase de batalla. No sé qué. Eh, la primera temporada de este evento de largo plazo durará tres meses. De marzo hasta junio de 2020. Los jugadores que luchen en las distintas etapas de progreso ganarán muchísimas recompensas para el juego. Como equipamiento de recompensa. Eh, un comandante personalizado. Eh, y hasta dos estilos 3D y mucho más. A rodar. O sea que esto comienza entonces. El... Esto comienza el 12 de marzo y finaliza el 9 de junio. Ok. Abril, mayo, junio. Son justo tres meses. Bien, bien, bien, bien. Resumen general. Dice... Para iniciar su aventura por el pase de batalla solo tendrán que luchar batallas aleatorias. Excepto grandes batallas. que son las grandes batallas? Son las batallas de 30 versus 30. A bordo de vehículos de nivel 6 a 10. Alcancen su límite y dejen todo en el campo de batalla, bla bla. Impulsar el pase de batalla de manera actual o automática. Hay que conseguir puntos, básicamente. Y esto tiene que ver con que, digamos, si los mejores. Eh, a ver, acá dice: posición en la clasificación post-batalla de tu equipo según experiencia obtenida. Bueno, si ganas una batalla y estás entre los tres primeros mejores por experiencia, te dan 7 puntos. Si ganas la batalla o sea, si tu equipo gana la batalla en una aleatoria estoy diciendo pero estás entre los mejores 10 entonces te van a dar 5 puntos o sea está bueno desde el sentido o desde el punto de vista de que te impulsan a que luches por el equipo y no solamente por hacer tu daño y te vayas con un pesado a campear en base haciendo tu daño y total vos ya, está, ya te llevaste tu 4000 de daño, listo eh... Entonces desde ese punto de vista está, está bueno. Después dice, si estás entre los mejores 3 pero perdiste la batalla, te van a dar 5 puntos. Y si estás entre los mejores 10, te van a dar 3 puntos. Eh, o sea que casi siempre, por decirlo así, como que la mayor parte de veces... Bueno, no sé, depende de cada uno. Iba a decir que la mayor parte de veces, siempre aunque sea, sacaremos 3 puntos. Pero bueno, en alguna ocasión puede que... Ni eso, porque a veces te pasa que... Yo que sé, una batalla aleatoria, te despotean justo, te caen tres tiros de artillería y chau, nos vimos en Disney. Y te fuiste con un cero más grande que una casa. Dice, el sistema de progreso del pase de batalla consta de dos partes. Ok, entonces consta de dos partes, principal y élite. Cada una de estas partes tiene una cantidad fija de etapas. Ok, o sea que la principal y la élite eh, tienen partes fijas. Que son 45 para el progreso principal y 100 para el progreso de élite. Ok. Para avanzar de una etapa a la otra en el progreso principal tendrás que obtener 50 puntos. Ok. O sea, obtener 50 puntos, pasas de etapa. 50 puntos, pasas de etapa y así. Al alcanzar cada etapa obtendrás recompensas valiosas para el juego, además, una vez que hayan alcanzado una etapa, no podrán perderla. Ok. Eso está bueno, o sea, no podés retroceder. A ver, límite de punto de los vehículos. Cada tanque cuenta con un límite de puntos específico. Mientras más alto sea el nivel del tanque, o sea, el tier, más alto será su límite. Cuando hayan alcanzado el límite del vehículo, podrán seguir librando batallas con él. Pero no conseguirá más puntos de progreso. Es decir, suponte... Ahora lo vamos a ver más específico. Pero suponte que jugás con tier 6 y tier 6 tiene un límite de 25 puntos. Bueno, una vez que alcanzaste el límite de 25 puntos, puedes seguir jugando con tier 6. Ahora, no puedes llegar más que eso. No puedes superar. Y los puntos no se pasan de tier. O sea... No es que pasas de 25 a tier 7 y con el mismo tier de tier 6, digamos. O sea, cada, cada tier tiene un límite. Una vez que incumplís ese límite, ya está, se acabó. Tenés que jugar con los otros tieres, digamos, ¿no? <coughs> Dice, eh, eh, Perfecto. A ver, imagen interactiva. Descubre la máxima etapa del pase de batalla para los vehículos que tienes en el garaje usa más y menos para especificar la cantidad de vehículos que pertenecen a cierto nivel la cantidad máxima, apoyo el mouse en el más ¿no? la cantidad máxima de puntos que se pueden obtener en un vehículo de tier 6 es de 100 puntos cuando los consigas obtendrás una bonificación única de 15 puntos este vehículo no podrá ganar más de más puntos durante la temporada 15 puntos 20 puntos de los Tier 7, Tier 8, 25, Tier 9, 30 puntos y Tier 10, 35 puntos. Ok, perfecto. Dice: La cantidad máxima de puntos que se pueden obtener en un vehículo de nivel 7 es de 250. La cantidad máxima de puntos que se pueden obtener en un vehículo de Tier 8 es de 400. En nivel 9 de 550 y 700 en nivel 10. Elige vehículos si tienes alguno. El Super Conqueror y el 277 tienen un límite de puntos mayor comparado con los demás vehículos de nivel 10. El límite de estos vehículos es 300 puntos mayor. Ok, o sea que en vez de 700, de 1000. sería Cantidad máxima de puntos, eh, etapa de progreso, bueno esto es como la línea de frente que te va mostrando el progreso principal de cada, de cada etapa. Eh, luego de alcanzar la cantidad máxima de puntos con el vehículo seleccionado recibirán puntos de progreso adicionales como recompensa de reconocimiento. La cantidad de puntos depende del nivel del vehículo, característica que especificaremos a continuación. Nivel 6, límite de puntos, 100. Nivel 7, 250. Nivel 8, 400. Lo que dijimos recién. Nivel 9, 550. Nivel 10, 700. Puntos adicionales por alcanzar el límite te dan 15 puntos más, te dan 20 puntos, te dan 25, te dan 30 y 35. Vehículos especiales del pase de batalla, 1000. O sea, lo que dijimos. 277 o Super Conqueror, el Tier 10, ¿no? Ambos pesados, uno soviético, bien digo, ruso, y el otro inglés. Todos los vehículos aptos para participar del pase de batalla estarán resaltados con un indicador especial en el carrusel de vehículos de su garaje. El indicador muestra cuántos puntos han ganado con un vehículo específico y el porcentaje restante del límite de puntos. Podrán usar un filtro especial para ver todos los vehículos con el que pueden... Acumular puntos de progreso. Vehículos especiales del pase de batalla. Si tenés el 277 y el super conqueror, evidentemente te vas a ver beneficiado de acá a la China, ya te digo. Yo no tengo ninguno de los dos. No, no. No tengo ninguno. Eh... En cada temporada de pase de batalla habrá tanques increíbles y populares que contarán con el estilo. Perdón, con el estado de vehículo especial. Estos tanques se manejan con reglas especiales por obtener puntos de progreso Y sus límites de puntos son mayores Durante la primera temporada encontraron dos viejos conocidos del 277 del Super Conqueror Dice, si juegan a bordo del formidable eh, Super Conqueror conseguirán 3 puntos más Cuando se posicionen entre los 3 mejores de su equipo Independientemente de si ganaron o perdieron Wow, re bien si alcanzás, eh, perdón, si se lanzan a la batalla con un potente de 277, pero está cambiado. Esto tiene que ir acá y esto tiene que ir allá. Eh, bueno, podrán conseguir un punto más que a bordo de otros tanques al posicionarse entre los 10 mejores. Ok. Cada uno tiene su, su, su cosa positiva, digamos, ¿no? Hablemos de las recompensas. Bueno, acá se viene lo, lo lindo, podríamos decir, ¿no? Aquí, aquí se viene lo chido. Diría Luisito Comunica. Al alcanzar la, cada etapa <coughs> nueva... Del progreso principal Obtendrán una recompensa En ciertas etapas la recompensa será mejor De lo habitual ¿En qué etapas? Porque en ciertas etapas Durante la primera temporada del evento Llenarán sus bóvedas con equipamiento De recompensa Días de cuenta premium De créditos, de cuenta premium de WOT Obviamente Créditos, fragmentos de planos Personalizaciones únicas Y una montaña de otros objetos valiosos Ok eh, mue mueve el deslizador haz clic en más o menos para seleccionar no sé qué ah acá te van diciendo los premios <ríe> dice, por ejemplo puntos necesarios, 50 o sea en la etapa 1 ¿no? etapa 1 te dan eh, estilo marca, le marca la historia marca en la historia y un día de cuenta premium de bot eh, perdón, una semana de cuenta una, ¿por qué? recompensa mejorada Recompensa base gratuita Esto, recompensa mejorada Se recibe luego de comprar Ah, ok O sea, con la El pase de batalla te da Básicamente eh, Este estilo 3D, digamos Ahora, si lo compras Que cuesta 6500 de oro Te da eh, un día de cuenta premium de Watt Por 7, dice acá ¿no? Etapa 1 Etapa 2 100.000 créditos y acá te da 250.000 Etapa 3 <coughs> eh, Reserva de experiencia Para la tribu Y acá te da Más 100 de experiencia la, al tanque Pero que voy a llegar así si hasta los 45 Esto es un, una bola de cosas Bueno, vamos, vamos a la última Punto necesario 2250 Hay como máximo que podemos sacar Gratuitamente Uno de los estilos 3D Uno de los dos comandantes únicos Reservas personales, créditos, experiencia libre, eh, cuadernos de entrenamiento, fragmentos, apuntamiento. 900.000 créditos y acá te da 4 millones. Y, o sea, la ventaja está pagando pagando el oro, ¿no? Lo bueno es que el oro se puede conseguir de varias formas, no solamente pagándolo con plata real. Si bien podés ir y pagarlo con plata real... Eh, no es necesario que lo pagues, quiero decir. Puedes, comprar, puedes jugar torneos y ganar de oro. Puedes, en tu clan te pueden dar oro. Y hay varias formas de, de obtenerlo. Puedes matar un Yerif. Bueno, eh, cabe destacar el equipamiento de recompensa. Un tipo de equipamiento estándar nuevo y especial que supondrá un premio codiciado para todo comandante que se precie. Sus características pueden mejorar hasta el nivel del equipamiento mejorado a cambio de créditos. Y podrán desmontarlo de su vehículo con oro, como harían con el equipamiento normal. En la temporada 1 de pase de batalla podrán ponerlos, ponerles las manos encima a una barra de carga de recompensa al alcanzar la etapa 20. Y a un apuntamiento mejorado de recompensa al alcanzar la etapa 30. Cada de 10 te da un 2,5% más, que termina siendo bastante. Bueno, dice, un espléndido estilo 3D. Para uno de los vehículos especiales. El Super Conqueror. O el objeto 277. Mm. Sí, está bueno. Me parece normal. Me gusta más el del Super Conqueror. Pero tampoco es que me huele la cabeza, te digo la verdad. Bueno. Un comandante único, personalizado, con sexto sentido, habilidad cero, reparaciones y comodín. Esto va a estar bueno, te dan estos dos chaboncitos. Uno de Inglaterra y otro de Rusia. Pase mejorado. Presten atención acá. En cada etapa hay dos niveles de recompensa disponibles. Uno base y uno mejorado. Que es lo que estamos viendo acá arriba. Que se fijaban lo que te da el gratuito base. Y el mejorado que es el otro que te da... Por lo menos, más del doble. Podrán conseguir todas las recompensas base de forma gratuita completando la temporada. O sea, jugás y vas ganando cosas de tier 6 a tier 10. Punto. Eso es una forma. Pero... Si compran un pase mejorado, podrán desbloquear y recibir las recompensas mejoradas de forma instantánea. O sea que vas recibiendo las tradicionales eh, y las mejoradas, supongo. O serán las bases, pero mejoradas. Además de las que corresponden a las etapas ya completadas. Ah, acá te dice Purchase Improved Pass. O sea, comprar el pase de batalla mejorado. El pase mejorado es un artículo especial que se puede comprar a cambio de 6.500 de oro en la ventana de Pase de Batalla. Ok. Podrán comprar un pase mejorado en cualquier etapa del evento. Durante los dos primeros meses de la temporada podrán comprar un paquete que incluye un máximo de 20 etapas a cambio de 5.000 de oro. Cuantas menos etapas queden para completar el progreso principal, menor será la cantidad de etapas que contendrá el paquete. Y en consecuencia, más barato saldrá el comprarlo. Cuando compren un paquete, recibirán de forma inmediata todas las recompensas base y mejoradas por las etapas que hayan comprado. Y las etapas se marcarán como completadas. Claro, si vos compras el pase mejorado completo, 6.500 de oro, te vas a desbloquear las recompensas correspondientes a las, a las que estén ya hechas, ¿no? No, a las que hayas comprado, mejor dicho. A las que hayas comprado. Durante el tercer mes de la temporada podrán comprar cualquier cantidad de etapas de progreso principal. Y el costo del pase mejorado dependerá de la cantidad de etapas. Una etapa cuesta 250 de oro. Estos paquetes solo estarán disponibles... Yo la verdad que... Sinceramente lo digo, podrían haberlo hecho más sencillo, ¿no? Es como que Wargaming hace todo tan complicado, tan complejo. 6500, 5000, 20 etapas, podés comprar 20, después podés comprar por 2... Sin... ¿Qué, qué, qué complicado que hacen todo, man. Juego otros juegos y no es tan difícil. O sea, compras un pase de batalla, tenés más beneficios, punto, listo, ¿no? Acá te meten un tanque, el otro tanque, eh, podés ganar más, menos, ya tenés base, compraste más cosas. Sí, está bien, eso lo tienen todo, pero... Es como medio... Muy demasiado enmarañado, demasiado quilombo. Progreso de élite. Su aventura no terminará luego de completar el progreso principal. Cuando hayan completado la etapa 45, se habilitará el progreso de élite. Solo los jugadores más dedicados podrán llegar a él. Está compuesto por 100 etapas. Sí, lo que habíamos dicho al principio. A través de las cuales podrán pulir aún más sus habilidades de batalla y completar el evento con éxito. Eh... El progreso de élite se encuentra disponible indistintamente de si compra el pase mejorado o no. Bueno, eso está bueno. Conseguirán puntos de progreso de élite según las mismas reglas que se aplican al progreso principal, pero las recompensas son en bonos. También serán mayores. Eh, insignia dinámica como marca de gloria. Tras completar la primera etapa del progreso de élite, se los recompensará con una insignia dinámica nunca antes vista y exclusiva en World of Tanks. En ella podrán ver su etapa de pase de batalla, Actual en el progreso de élite Y el número Aumentará automáticamente a medida que avancen Por las etapas de progreso de élite Llévenla como una marca de gloria Y hagan gala de su experiencia como comandantes blindados Durante todo el evento Que creo que eso es lo que más le gusta a todo el mundo eh, La insignia se debe colocar manualmente En la ventana de estado de cuenta Y los jugadores de ambos equipos podrán verla Al finalizar el evento la insignia desaparecerá de su cuenta O sea, la va llevando durante el evento Y después ya nunca más bueno, no sé, acá chicos tienen su pase de batalla A ver, haciendo un pequeño resumen de esto Comienza el 12, termina el 9 de junio eh, ¿Qué podemos decir? Podemos decir entonces que eh, de igual manera vas a ganar puntos, vas a ganar premios, vas a ganar recompensas Igualmente jugando de tier 6 a tier 10 Indistintamente de que hayas comprado o no hayas comprado el pase de batalla Ahora, si compras el pase de batalla Que vale unos 6.500 de oro eh, Vas a ganar más recompensas todavía Básicamente eso O sea, lo único que te dan comprando el pase de batalla para lo único, que es un montón Te dan un montón más de recompensas Piensa que acá te dan 900.000 y acá te dan 4 millones. O sea, por 4 Día de Conta Premium por 19 O sea, es 4 veces más casi O 4 por 4 es 16 4.5 veces más de todo, o sea, es un montón pero bueno, eh, ya eso como siempre digo, ya queda en el bolsillo de cada uno, cada uno se fijará si le es rentable o no pagar los 6.500 de oro que va a costar el pase el pase de batalla eh, si me preguntas a mí, Gerando, ¿qué hago? yo te diría pues tío, escucha, si tienes los 6.500 de oro, y ¿por qué no? Eh, si vas a jugar a Wot si vas a pagarlo y después no vas a jugar o jugás una vez cada cuatro días, una vez cada tres días, te juegas, entras y te juegas una, dos batallitas por día, o tres batallitas por día. Y no sé si te va a convenir tanto si le das a dos batallitas por día. Porque acá la idea es sentar la cola y darle, y apoyar la cola y darle y darle y darle para tener más recompensas y llegar a los lugares más altos. Eh, tiene que ver con eso esto. Es un llamamiento a las armas, por decirlo así. Es un llamamiento a que a que se sienten y jueguen al bot para obtener todo esto toda esta guasada esta de cosas que te dan eh, nada, eso le, le, les repito, para mí si, si le vas a dar, si vas a apoyar la cola en la silla y le vas a dar y dar y dar o si tenés tiempo para darle y darle, darle me parece que se estaría bueno yo la verdad es que no lo puedo comprar porque no tengo 6500 de oro pero iré jugando tranquilo mi, mi recompensa base gratuita es una pena no tener el pase de batalla, pero no. No tengo. No tengo los 1500 euros. Así que no, no, no podré contarles qué me van dando a medida que vaya jugando. Pero bueno, los iré acompañando desde aquí, desde la recompensa base gratuita. Es así, chicos, la vida del pobre. Así que bueno, básicamente espero que hayan entendido. Acá tenés los límites de puntos en tier 6, en tier 7, en tier 8, en tier 9, en tier 10 te dan 700. Eh, y puntos adicionales para alcanzar el límite 15, 20 en tier 7 25 en tier 8 30 en tier 9 35 en tier 10 Y los vehículos como Super Conqueror y 277 Tendrán 300 puntos más O sea, 1000 puntos De límite para jugar con estos dos vehículos Así que si tenés alguno de estos dos vehículos Y tenés tiempo de jugar al Watt, y el WOT Y tenés el oro, digamos Y yo te recomiendo que lo saques al pase de batalla Ahora se tiene que hipotecar un riñón por comprar el pase de batalla y no tenés ninguno de estos dos tanques y no tenés tiempo para jugar. Y medio que es al, al divino botón, medio que no. No, no, te, no te va a servir o no le vas a poder sacar todo el jugo que podrías sacarle si tuvieras más tiempo para disponer de, del juego en sí. Bueno amigos, espero que les haya gustado este informe, que lo hayan comprendido, cualquier consulta me lo dejan, si las sé se los responderé en cuanto pueda, y si no las sé lo consultaré con la gente de Wargaming y se los estaré respondiendo en la brevedad. Así que bueno amigos, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en la próxima. Chau chau.